you <laughs> ¡Lodilla hospitalización! ¡No su sean felices, sean felices se los prójimos y aquí todos somos amigos y por favor las chicas sean felices y sean felices a la chica que se lo merecen no se lo merecen, es la tranquila es la derecho a los bailes, ¡A la ventana un modo a amistad a cariño al ser humano We'll lo que nos preocupa, nosotros estamos responsabilizados con la revolución y nosotros estamos responsabilizados con la ayuda al movimiento revolucionario en la medida de nuestras fuerzas. I'm <laughs>